Mi nombre es Cuauhtémoc Gutiérrez, miembro colaborador de OpenStreetMap, de HOT, el Humanitarian OpenStreetMap, y del proyecto Comaper, cartografía para las ciudades resilientes. A nombre de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, GIS y ONU Habitat, en la Estrategia de Planeación Territorial Rumbo a la gestión ordenada de los municipios, nos permitimos presentar el siguiente taller. Este taller lleva por nombre Cartografía Colaborativa en OpenStreetMap para la mejoría de los datos locales. El objetivo será el de aprender sobre la importancia y el uso de la información geográfica de uso libre que puede ser utilizado para lo, por los gobiernos y los ciudadanos para mejorar los proyectos y o acciones en el territorio. Por medio de nuestra herramienta ID Editor, crearemos información geográfica colaborativa que pueda ser visualizada y descargada en la web. A grandes rasgos estaremos abordando cómo nosotros podemos crear información cartográfica que pueda ayudar a los municipios en sus estrategias de gestión ordenada del territorio. Vamos a empezar por el primer concepto sobre OpenStreetMap. OpenStreetMap es mapas abiertos y o Crowdsourced, esto quiere decir que es información creada por la comunidad. OpenStreetMap es la Wikipedia de los mapas, es contenido hecho eh, por mucha gente alrededor del mundo que tiene conocimiento local del lugar donde vive y puede interactuar con la plataforma y esa información poder reflejarla en la base de datos. OpenStreetMap también es la mayor base de datos gratuita y editable a nivel mundial, no hay otra más grande. Y todo esto empezó en 2004 en Inglaterra por Steve Quast, él al acercarse a su gobierno local, se dio cuenta que la información no era pública y que debería de haber una democratización de la información, y a partir de ello es, es como empieza a nacer esta inercia de crear una plataforma en la cual se pueda tener información de todo el mundo, que pueda ser accesible para el desarrollo de las ciudades. Este OpenStreetMap es utilizado en la web, y en dispositivos móviles, varias empresas alrededor del mundo lo utilizan en su modelo de negocios. Algún ejemplo es Mapbox o Carto, que tienen cartografía a base de, de OpenStreetMaps. Actualmente está creciendo 10% cada mes el número de editores. Al día de hoy ya son más de 8 millones de usuarios registrados en la plataforma los cuales están creando información a cada minuto. ¿Cuáles son los beneficios de OpenStreetMaps? Que es libre y abierto, que no tiene ningún costo, son ya muchas las personas alrededor del mundo que están editando información. Esta información puede ser muy detallada dependiendo del conocimiento local. Se puede tener mapas realmente específicos del entorno. Los grupos de datos eh, son globales. La actualización de la información es a cada minuto. Esto es gracias a que puede la, se puede crear información y ver reflejada al instante una vez que está editada. Sigue creciendo y mejorando rápidamente. El uso es ilimitado para los ciudadanos, gobiernos, empresas y asociaciones civiles. Esto quiere decir que cualquier persona con acceso a internet puede ver y no solo ver, editar y descargar la información para los fines que cada uno requiera. ¿Por qué OpenStreetMap? en vez de otros mapas. Por un lado, tenemos los mapas comerciales. En estos mapas comerciales, los datos son propiedad de la empresa. Una persona un ciudadano no, no puede acceder a ella. Algunas compañías, a partir de cierto número de consultas, a través de sus APIs, generan costos considerables. Los mapas comerciales también... Se enfocan en lugares con economías más fuertes donde se puede llevar a cabo su modelo de negocio. Por ejemplo, alguna publicidad. Las actualizaciones de los mapas se llevan a cabo periódicamente. Esto es que cada determinado tiempo estos mapas se actualizan. Por otro lado, OpenStreetMap. Los datos son de todos y para todos. Cualquier persona que quiera acceder a la base de datos lo puede hacer sin ningún problema. Las consultas de datos eh, de individuos, de empresas, de sociedades civiles, de quien sea, no tienen ningún costo. Entonces, esto representa una alternativa para todos aquellos que necesitan información, requieren crear información y los costos eh, son mínimos. Los mapas de OpenStreetMap no discriminan ninguna región. Existen proyectos para mapear en lugares que no existen. En ningún mapa comercial hay zonas que no están mapeadas alrededor del mundo, pues no representan un modelo de negocio. Es por eso que el mapa de OpenStreetMap no discrimina. Las actualizaciones de los mapas eh, en OpenStreetMap son... Inmediatamente, una vez que se termina de editar, se carga esta información y puede ser visualizada. En resumen, y en este primer video, vemos que por un lado tenemos mapas comerciales en los cuales los datos son cerrados, solamente pueden verse, pero no puede darles un proceso o no puede crearse más información a partir de esos datos. Por otro lado, OpenStreetMap, los datos son abiertos para todos. Entonces, nosotros podemos acceder a nuestra base de datos de OpenStreetMap y bajar esta información y poderla procesar. Entonces, en resumen, tenemos datos cerrados y datos abiertos. Esto es lo que estaremos viendo en este primer video. Y seguiremos con una serie de, de videos, valga la redundancia, donde abordaremos más el tema de OpenStreetMap. Happy Mapping.